Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo poner una capa transparente en Illustrator. Yo quiero que esta capa sea transparente y que se refleje la que tengo abajo. Aquí tenemos dos capas y vamos a tomar esta. Al seleccionarla nos va a salir esta opción que dice Opacidad. Entonces vamos a ponerla en 50%. Listo. Ahí la tenemos, 51, también pueden escribirlo directamente, y listo, miren que ahí tenemos la capa transparente, esto nos ayuda o nos sirve para hacer efectos de texto y cualquier otro, otra modificación que le querramos hacer a las capas. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao chao.